La protagonista del cuento Transferencia de Algernon Blackwood le tiene miedo y casi terror al hermano de Jimmy, el niño al que ella cuida. Ve en este señor a un vampiro emocional que chupa la energía de todos y de todo lo que le rodea. Típico en las novelas y cuentos de este autor, nos lleva momentos de miedo, angustia, terror. Pero ya no contamos más. Y damos comienzo a la lectura de «Transferencia» de Algernon Blackwood. Espero que sea de tu agrado. «Transferencia» Un cuento de Algernon Blackwood. El niño comenzó a llorar a primeras horas de la tarde, hacia las tres, para ser exacta. Recuerdo la hora porque estuve escuchando con secreto alivio cómo se alejaba el ruido del carruaje. Esas ruedas, perdiéndose en el camino de grava con la señora Fren y su hija Gladys, de la que yo era su institutriz, significaban para mí unas horas de grato descanso, y el día... Un día de junio era opresivamente caluroso. Además, estaba aquella excitación de la reducida casa solariega que nos habían contagiado a todos, en especial a mí. Esa agitación que acompañó delicadamente a todos los acontecimientos de la mañana se debía a cierto misterio. Misterio que, por supuesto, ocultaban a la institutriz. Y yo estaba cansada de hacer conjeturas y de andar al acecho, porque me dominaba una profunda e inexplicable ansiedad, al extremo de que no paraba de pensar en la afirmación de mi hermana, de que en realidad soy demasiado sensible para ser una buena institutriz, y que habría cumplido muchísimo mejor como clarividente profesional. Se esperaba que la visita excepcional del señor Fred Mayor, tío Frank, que llegaría de la ciudad hacia la hora del té, eso lo sabía. También sabía que su visita tenía que ver con el porvenir del pequeño Jimmy, de siete años, hermanito de Gladys. No sabía nada más. En realidad y esa falta de información hace mi historia un poco incoherente, que da por encajar una importante pieza en este extraño rompecabezas. Yo solo había podido inferir que tío Frank había condescendido a efectuar esta visita, que a Jemmy se le había dicho que debía portarse mejor que nunca a fin de causarle buena impresión, y que Jemmy, que no había visto nunca a su tío, le había cogido miedo ya de antemano. Y ahora, mientras se escuchaba el crujir cada vez más débil de las ruedas del carruaje, esta tarde sofocante, oí el extraño lamento del niño, lo que tuvo el efecto inexplicable de accionar cada uno de mis nervios y disparar los resortes de mi cuerpo, haciendo que me levantase como una sacudida de inequívoca alarma. Se me anegaron literalmente los ojos. Me acordé de su angustia, de cómo había palidecido esa mañana cuando le dije que tío Frank iba a venir en coche a tomar el té y que debía ser muy amable con él. Me había traspasado como un cuchillo. La verdad es que todo el día transcurrió en esa especie de angustiosa atmósfera de quimera y de terror. «El hombre de la cara norme», había preguntado el niño con vocecita temorizada, y luego había salido en silencio de la habitación con lágrimas, que ningún consuelo podía aplacar. Eso es todo lo que vi. En cuanto a lo que había querido decir con lo de la cara norme, solo tuve un vago presentimiento, pero me llegó en cierto modo como una especie de anticlímax, como una súbita revelación de misterio y la excitación que latían bajo la quietud del sofocante día veraniego. Temí por él, porque de todos los miembros de esta familia vulgar a quien más quería yo era a Jamie, aunque profesionalmente no tenía nada que ver con él. Era un chico nervioso, hipersensible, y me parecía que no le comprendía a nadie. Sus honrados y bondadosos padres, los que menos. De manera que su vocecita lloriqueante me hizo correr de la cama a la ventana como si se tratase de una llamada de auxilio. La neblina de junio se extendía como un manto por aquel jardín inmenso. Las flores espléndidas, que eran la delicia del señor Fren, colgaban inmóviles. Un césped suave y espeso alcochaba todos los ruidos y solo en los tilos y en los grandes macizos de rosas se oía el zumbido de las abejas. La voz desconsolada del niño me llegó débilmente. A través de este aire sordo de calor y de calima, desde cierta distancia. A decir verdad, ahora me parece extraño haberle oído, porque a continuación le vi abajo en el jardín, con su trajecito blanco de marinero, a unas 200 yardas. Estaba en un feo trozo de terreno donde no había nada, en el rincón prohibido. Entonces me vino de repente una flojedad, un desmayo, como de muerte, al verle precisamente allí donde nunca se le permitía ir, y a donde además solía darle miedo ir, verle allí de pie, solo, y sobre todo oírle llorar, me dejó momentáneamente sin fuerzas. A continuación, antes de que pudiese serenarme lo bastante para gritarle que volviese, apareció el señor Fren con dos perros con una esquina de la granja de abajo y... Al ver a su hijo, cumplió ese cometido por mí. Le llamó con su voz potente, afable y cordial, y Jamie dio media vuelta y echó a correr como si se hubiese roto justo a tiempo un sortilegio. Fue directamente a los brazos de su afectuoso pero incomprensivo padre, el cual le entró a casa subido a su espalda mientras le preguntaba «¿A qué venía ese alboroto?» y los desrabados perros pastores pegados a sus talones ladraban encandalosamente y ejecutaban lo que Jemmy llamaba su baile de grava, porque revolvían con sus patas la grava allanada y húmeda. Me retiré rápidamente de la ventana para que no me viesen. De haber presenteado cómo salvaban al niño del fuego o de morir ahogado, mi alivio no habría sido mucho mayor, aunque estaba segura de que el señor Fren no diría ni haría lo adecuado en estos casos. Protegería al chico de sus vanas fantasías, pero no con explicaciones que podrían curarle de verdad. Desaparecieron tras los rosales en dirección a la casa. No volví a verles hasta más tarde, cuando llegó el señor Fren Mayor. Calificar de singular, aquel feo trozo de terreno tiene difícil justificación, quizá, sin embargo, esa es la palabra que la familia entera pensaba, aunque nunca, jamás, de los jamases, la utilizó. Para Jamie y para mí misma, aunque tampoco la utilizamos, aquel lugar sin árboles ni flores era más que singular. Se hallaba al final de la magnífica rosaleda, y era un trozo pelado, deprimente, donde en invierno asomaba una tierra negra, casi como una ciénaga peligrosa, que en verano se cocía y se resquebrajaba formando grietas, en la que los verdes lagartos escupían fuego al pasar. En contraste con la rica exuberancia de todo el asombroso jardín, era como un vislumbre de muerte en medio de la vida. Un foco infectado que pedía gritos que los sanasen no fuera a extenderse, pero jamás se extendió. Detrás empezaba el espeso bosque de abedules plateados y, centelleando más allá, estaba el prado donde retozaban las ovejas. Los jardineros tenían una explicación simple para esa esterilidad que iba a parar allí toda el agua debido a la configuración de las laderas inmediatas, con lo que no retenía nada que diese vida a su suelo. No sé. Era Jamie. Jamie, quien sentía su hechizo y lo frecuentaba, quien se pasaba horas y horas allí aunque asustado y por quien se puso finalmente el cartel de prohibida la entrada porque estimulaba su ya inquieta imaginación, no discretamente, sino de una forma demasiado oscura. Era Jamie, quien enterraba ogros en él, lo oía rugir con una voz terrosa, juraba que se estremecía su superficie mientras lo miraba a veces y lo alimentaba en secreto echándole pájaros o ratones o conejos que encontraba muertos en sus vagapunteos. Y era Jamie, quien de manera asombrosa expresó con palabras la impresión que este horrible lugar me produjo siempre, desde el instante en que lo vi. «Es malo, señorita Gould», me dijo. «Pero Jamie...» Nada en la naturaleza es malo en realidad, solo distinto del resto a veces. Entonces vacío, señorita Gould, si lo prefiere. Un lugar vacío. No lo alimentan, se está muriendo porque no recibe el alimento que necesita. Y al mirar su carita pálida, en la que brillaban unos ojos oscuros y asombrosos, Mientras buscaba mentalmente algo adecuado que decirle, añadió con un énfasis y una convicción que me hicieron sentir frío súbitamente. «Señorita Gould», siempre decía así mi nombre en todas sus frases, «Señorita Gould, ¿tiene hambre? No se da cuenta, pero yo sé lo que le vendría bien». Solo la convicción de un niño serio» pudo hacer quizá que prestase oídos. Siquiera un segundo, a tan extravagante idea, sin embargo, a mí, que considero importantes las cosas que cree un niño imaginativo, me llegó con el impacto inquietante y tremendo de una realidad. Jamie, a su manera exagerada, había captado la superficie de un hecho aterrador. Un atisbo de verdad oscura no descubierta se había insinuado en su tierna imaginación. No sé por qué había horror en sus palabras, pero creo que unas fuerzas tenebrosas se agolpaban en la sugerencia de esa frase final. Yo sé que le vendría bien. Recuerdo que me dio miedo pedirle que me lo explicase. Otras breves frases afortunadamente veladas por su silencio dieron vida a una inexpresable posibilidad que hasta ahora había permanecido en el trasfondo de mi conciencia. La manera en que emergió a la vida prueba, creo, que mi mente le contenía ya. Se me heló la sangre en el corazón al oírla. Recuerdo que me temblaron las rodillas. La idea de Yemi era, había sido siempre mía también. Y ahora, tumbada en la cama, comprendí por qué la llegada de su tío iba a ser una experiencia que implicaba un fondo de terror. Con una sensación de pesadillesca certidumbre que me dejó demasiado débil para resistir la absurda idea, incluso demasiado sobresaltada para rebatirla o ponerla en duda, Dicha certidumbre me vino de repente con su negro impacto de convicción. Y la única forma de traducirla en palabras, puesto que no es posible describir un horror pesadillesco, creo que es diciendo que faltaba algo en aquel trozo moribundo de jardín, algo que el mismo trozo buscaba perpetuamente, algo que, una vez encontrado y poseído, lo volvería rico y vivo como el resto, más aún, que había una persona que podía hacer esto por él. Y esta persona era, en una palabra, el señor Frank Mayor, tío Frank, puesto que con su vida pictórica podría llenar esa carencia, sin querer. porque la idea de una conexión entre el trozo de jardín vacío y moribundo y este hombre vigoroso y rico y próspero había arraigado en mi subconsciente antes de que yo me diese cuenta. Evidentemente, debí de tenerla ahí, en mi subconsciente, soterrada todo el tiempo. Las palabras de Jamie, su súbita palidez, su tensa y medrosa expectación, revelaron la placa. Pero fue su llanto allí, solo en el rincón prohibido, lo que me había impresionado, y la fotografía resplandeció ahora ante mí en el aire. Me tapé los ojos. Pero, por la rojez que me descubrí en ellos, toda la gracia de mi cara se viene abajo cuando no tengo los ojos despejados. Puede que lloraba. Esa mañana me volvieron a la memoria como un ariete. Las palabras de Jamie sobre la cara, «Norme». El señor friend Mayor había sido tan a menudo tema de conversación en la familia desde mi llegada. Había oído hablar tantas veces de él. Y había leído en los periódicos tantas cosas acerca de él. Sobre su energía, su filantropía, su éxito en todo lo que emprendía, que en mi interior se había ido dibujando un retrato bastante completo de él. Le conocía tal como era él, interiormente, o como habría dicho mi hermana, por clarividencia. Y la única vez que le vi, cuando llevé a Gladys a una asamblea en la que él estaba de presidente y después... Mientras hablaba protectoramente con ella un momento, sentí su atmósfera y su presencia. Justificó la imagen que me había formado de él. Lo demás, se me dirá, no eran sino fantasías de mujer, pero creo más bien que se trataba de esa clase de certera intuición que las mujeres compartimos con los niños». Si las almas pudiesen hacerse visibles, apostaría la vida a que el retrato que yo me había forjado de él era exacto y fiel. Porque este señor Fren era un hombre que languidecía cuando estaba solo, pero cobraba fuerza en medio de una multitud, ya que utilizaba la vitalidad de los demás. Era inconscientemente un artista consumado en la ciencia de recoger el fruto, el trabajo y la vida de otros, para su propio beneficio. Vampirizaba Desde luego, sin saberlo, a todo aquel con quien entraba en contacto, lo dejaba exhausto, agotado, exánime. Se nutría de los demás. De manera que resplandecía en un salón repleto de gente, mientras que cuando estaba solo y no tenía cerca ninguna vida, de la que echar mano languidecía y decaía. En la inmediata vecindad de este hombre notabas que su presencia te secaba, te chupaba las ideas, las fuerzas, tus mismas palabras, y más tarde las usaba para su propio provecho y engrandecimiento, no malvadamente, por supuesto. El Señor era bastante bueno, pero notabas que era peligroso por la facilidad con que su ser absorbía toda la vitalidad de su alrededor. Sus ojos y su voz y su presencia te despojaban de toda energía. Parecía que la vida, no suficientemente organizada para resistir, se retraía ante su proximidad y se ocultaba por temor a ser succionada, o sea, por temor a la muerte, por así decir. Sin saberlo, Jamie le había dado el último toque al retrato que yo me había hecho de manera inconsciente. El hombre tenía una manera callada, irresistible de extraerte todas tus reservas y zampárselas a continuación. Al principio notabas una fuerte tensión. Esta se iba convirtiendo en cansancio. Si te enervaba la voluntad y entonces te marchabas o te rendías, aceptando cuanto decía él, con una sensación de debilidad cada vez más cercana al colapso. Frente a un adversario masculino la cosa podía ser distinta. Pero incluso entonces la resistencia generaba una fuerza que era absorbida por él, no por el otro. Jamás se agotaba. Un instinto le enseñaba a protegerse de eso. Jamás se agotaba frente a seres humanos, quiero decir. Esta vez el caso fue muy distinto. Tenía tantas posibilidades como una mosca ante las ruedas enormes, de lo que... Jamie solía llamar una máquina de atracciones. Así es como le veía yo, como una gran esponja humana empapada de vida o de productos vitales absorbidos de otros, robados a otros. Respondía cabalmente a mi idea de vampiro humano. Medraba acumulando vidas de otros, en este sentido su vida no era en realidad suya propia, y por esa misma razón, creo, no la controlaba tan completamente como él imaginaba, y dentro de una hora iba a presentarse aquí este hombre. Fui a la ventana, recorrí con la mirada el trozo de terreno pelado, negro, mortecino, en medio de la rica exuberancia del jardín de flores. Me parecía un vacío repugnante abriendo sus fauces para que lo llenasen y alimentasen. La idea de Jimmy jugando en su borde pelado me resultaba de lo más desagradable. Observé arriba, los grandes nubarrones de verano. El borchorno era opresivo en el silencio del jardín. Nunca había visto un día tan sofocante, tan quieto. Parecía expectante. La familia estaba expectante también. Esperaba la llegada del señor Fren de Londres en su gran automóvil. Y nunca olvidaré la angustia y sobrecogimiento con que oí las ruedas del automóvil. Había llegado. El té estaba ya dispuesto en el césped, bajo los tilos y la señora Fren y Gladys, que había vuelto de su paseo, estaban sentadas en sillones de mimbre el señor Fren, joven, se hallaba en el vestíbulo para recibir a su hermano, pero Jamie, según me enteré después, se había mostrado tan histérico y había ofrecido tan tenaz resistencia que se juzgó más prudente encerrarle en su habitación. Quizá después de todo, no fuera necesario su presencia. La visita tenía que ver en realidad con la parte más prosaica de la vida, el dinero las asignaciones o lo que fuera, no llegué a saberlo exactamente. solo sé que sus padres estaban preocupados y que había que ganarse a tío Frank. Lo mismo da. Eso no hace al caso. Lo que sí hace al caso, de lo contrario no estaría yo contando esta historia, es que la señora Fren envió recado de que bajase con mi precioso vestido blanco si no me importaba, y me sentía aterrada, aunque también halagada, porque eso quería decir que una cara bonita se consideraba un grato cumplimiento en el entorno del visitante. Y lo más extraordinario de todo, noté que mi asistencia era indispensable, que, de alguna manera, querían que presenciase lo que tuviese que presenciar. Y cuando llegué al césped vaciló imponerlo. Suena ridículo, extravagante. Habría podido jurar que, al mirarle a los ojos, vi asomar una súbita negrura que arrebataba el esplendor estival a cuanto le rodeaba, y que lo hacía mediante tropeles de pequeños caballos negros que surgían de su persona y corrían a nuestro alrededor dispuestos a atacar. Tras una primera mirada de aprobación, no volvió a fijarse en mí. El té y la conversación discurrieron agradablemente. Yo ayudé a pasar los platos y las tazas llenando las pausas con breves comentarios en voz baja. No se nombró a Jimmy ni una sola vez. En apariencia todo iba bien. Pero por dentro era horrible bordeando cosas que no se podían decir y tan cargadas de peligro que no podía evitar que me temblase la voz al hablar. Yo no cesaba de mirar su rostro duro y frío, de observar su delgadez y el brillo aceitoso y singular de sus ojos fijos. No centelleaban, sino que se atraían con una especie de lustre cremoso apagado, como de ojos orientales. Y todo lo que decía o hacía denotaba lo que yo llamaría la succión de su presencia. Su naturaleza realizaba esa actividad automáticamente. Nos dominaba a todos. Aunque de manera tan suave que una no se daba cuenta hasta que había terminado. Antes de que hubiesen transcurrido cinco minutos, sin embargo... Me di cuenta de una cosa tan solo. Mi mente se concentró en ello con tanta intensidad que me asombraba que los demás no gritasen o echasen a correr, o hiciesen algo por evitarlo. Y era que, a unas doce yardas de distancia tan solo, este hombre, que vibraba como una vitalidad extraía a otros, se hallaba bastante cerca del trozo de terreno pelado, vacío, expectante y ansioso de ser llenado. La tierra olfateaba a su presa. Los dos focos activos se hallaban a la distancia de combate. Él, flaco, duro, astuto, aunque, expandiéndose a sus anchas con el confiado entorno vital de los otros, del que tan experta y triunfalmente se había apropiado, el otro... Paciente, profundo, con la enorme fuerza de atracción de la tierra entera detrás y. ¡Uf! Completamente consciente de que al fin había llegado su gran ocasión. Lo vi tan claro como si tuviese delante dos grandes animales preparándose para luchar, ambos sin saberlo. Sin embargo, de alguna inexplicable manera lo veía naturalmente dentro de mí, no fuera. El combate sería espantosamente desigual. Cada bando había enviado ya a sus emisarios. No sé con cuánta antelación, porque la primera muestra que dio él de que le pasaba algo fue cuando su voz se volvió confusa de repente. Le fallaron las palabras y sus labios temblaron un instante y se le quedaron flácidos. Un segundo más tarde su rostro delató ese cambio horrendo y singular, se le aflojó en los pómulos y se le alargó, de manera que me vino al pensamiento la triste frase de Jamie. En ese mismo instante comprendí, acababan de encontrarse los emisarios de los dos reinos, el humano y el vegetal. Por primera vez, en su larga carrera de demoler a los demás, el señor Fren tenía delante un reino mucho más grande de lo que él había calculado. Y al darse cuenta, se le estremeció dentro ese pequeño trocito que era su yo concreto y real. Intuyó el tremendo desastre que se le avecinaba. «Pues sí», John estaba diciendo con su voz morosa autocomplaciente, «Ser George me ha dado este automóvil un regalo. No es un de...» Y de repente se interrumpió, tartamudeó, aspiró, se levantó y miró con inquietud a su alrededor. Durante un segundo reinó un silencio tremendo. Fue como el clic con que se pone en movimiento una enorme maquinaria. Como esa pausa brevísima, en el instante mismo de arrancar. Luego, lo demás. Ocurrió con la rapidez de la máquina que gira sin control. Me hizo pensar en un gigantesco dinamo funcionando invisible y silencioso. —¿Qué es eso? —exclamó con una voz baja cargada de alarma. —¿Qué es ese horrible lugar? —Alguien está llorando ahí. ¿Quién es? Señaló el terreno vacío. Luego, antes de que nadie pudiese contestarle, se dirigió hacia allí caminando cada vez más deprisa. Antes de que ninguno de nosotros tuviese tiempo de moverse siquiera, estaba él en el borde. Se inclinó escrutando su interior. Pareció que pasaban horas, aunque eran segundos en realidad porque el tiempo se mide por la calidad de las sensaciones que contiene y no por la cantidad de ellas. Todo lo presencié impasible, con fotográfico detalle, fuertemente destacado en medio de la confusión general cada bando se reveló intensamente activo, pero solo uno de ellos, el humano, empleó toda su fuerza para resistir. El otro se limitó a alargar un tentáculo, por así decir, de su inmensa fuerza potencial. No le hizo falta más. Fue victoria fácil y cómoda, oh, y dio muchísima pena. No hubo estrépitos ni grandes forcejeos, al menos por parte de uno de los bandos. Lo vi todo de cerca, porque fui la única persona que se levantó y le siguió. Nadie más se había movido. Aunque la señora Fren hizo que sonaran las tazas al caer un gesto impulsivo con las manos, y Gladys, recuerdo, exclamó, —Sonó como un pequeño alarido, oh mamá. —Es el calor, ¿verdad? Su padre, señor Fren, estaba mudo, ceniciento. Pero una vez junto a él, descubrí que me había traído instintivamente. Al otro lado, entre dos abedúes plateados, se hallaba el pequeño Jamie. Estaba mirando. Experimenté por él uno de esos momentos que encogen en el corazón. Un terror líquido me recorrió de arriba abajo tanto más intenso cuanto que era incomprensible. Sin embargo, comprendí que si llegaba a saberlo todo y descubría lo que había efectivamente detrás, mi miedo quedaría más que justificado, que la realidad era tremenda, pavorosa. Y entonces sucedió. Fue una escena verdaderamente terrible, como contemplar un universo en acción, pero contenido en el reducido espacio de un pie cuadrado. Creo que comprendió vagamente que solo si alguien ocupaba su lugar podría salvarse. Y esa fue la razón por la que al darse cuenta instintivamente de quién estaba más cerca para sustituirle, le dijo al niño que cruzase el terreno vacío y fuese junto a él. «James, muchacho, ven aquí». Su voz sonó como una débil detonación, aunque de algún modo apagada y sin vida. Como cuando falla un rifle, seca pero débil, le faltó estampido. En realidad era una voz de súplica, y, para mi asombro, oí vibrar la mía propia fuerte y autoritaria, aunque no tuve conciencia de decir nada. «¡Jimmy, no te muevas! ¡Quédate donde estás!» Pero Jimmy, el niño, no nos obedeció. No nos obedeció ninguno de los dos. Se acercó al borde y se quedó allí, riendo. Oí su risa. Aunque habría podido jurar que no provenía de él. Era el terreno vacío, abierto, el que emitía ese sonido. El señor se volvió de costado al tiempo que alzaba los brazos. Vi cómo su rostro, duro, descolorido, se dilataba en el aire hacia abajo. Algo parecido observé le estaba ocurriendo a todo su cuerpo porque se estiró hacia arriba en un movimiento fluido. Su cara me recordó por un instante esos juguetes de caucho verde que los niños tironean. Se hizo enorme pero eso fue solo una impresión exterior. Lo que sucedió realmente, comprendí, fue que toda esa vitalidad y esa vida que él había ido transfiriendo durante años a los demás, a su propio ser, estaba siendo transferida a otra parte. Se tambaleó horriblemente unos momentos. Luego, con ese extraño movimiento de costado, rápido aunque torpe, avanzó hacia el centro del terreno vacío y cayó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 Parecía completamente destruido. Oí un sonido. «¿De Jemmy?» Aunque esa vez no se trataba de una risa, fue como una deglución profunda, oculta, apagada. Otra vez pensé en un tropel de pequeños caballos negros alejándose al galope por algún paso subterráneo bajo mis pies. Adentrándose en el abismo... Perdiéndose el ruido de sus cascos en la sepultada lejanía. Me llegó al olfato un fuerte olor a tierra, y a continuación se disipó todo. Volví en mí. El señor Frein, joven, estaba levantando la cabeza a su hermano, que se había desplomado en el césped junto a la mesa del té debido al calor. En realidad no se había movido de allí. —¿Y Jamie? —me enteré después. Había permanecido todo el tiempo arriba, durmiendo en su cama harto de llorar y de alarmarse sin fundamento. Gladys sacudió presurosa con agua fría una esponja, toalla, coñac, de todo. —Madre, ha sido el calor, ¿verdad? —oí que susurraba. Pero no oí la respuesta de la señora Fren. Por su cara me pareció que estaba al borde del colapso ella también. Luego acudió el mayordomo. Lo levantaron y lo trasladaron a la casa. Se recobró antes de que llegara el doctor. Pero lo extraño para mí es que estaba convencida de que los demás habían visto lo mismo que había visto yo. Solo que nadie decía una palabra sobre el particular. Y hasta hoy nadie ha dicho nada. Y eso es lo más horrible de todo. Desde ese día hasta hoy, apenas he oído hablar del señor Frank Mayor. Es como si hubiese desaparecido repentinamente de este mundo. Los periódicos no han vuelto a hablar de él. Ha cesado su actividad, por así decir. Su vida posterior se ha vuelto especialmente ineficaz, desde luego no ha hecho nada que merezca mencionarse públicamente. Pero quizás se deba solo a que, como he dejado el empleo en casa de la señora Fren, no tengo ocasión de saber nada de él. Sin embargo, la vida de ese trozo de terreno vacío a partir de entonces fue totalmente distinta. Que yo sepa, los jardineros no hicieron nada en él, ni lo desecaron ni trajeron tierra nueva, sin embargo, antes de irme yo, al verano siguiente había cambiado. Seguía sin tocar, invadido de enormes, lujuriantes enredaderas y matas, fuertes, vigorosas, rebosantes de vida. Fin